Buenos días, saludos a todos los amigos y suscriptores del blog. Mire, en este vídeo quiero hablarle de dos aspectos muy concretos, uno de la neurosis obsesiva, obsesivo-compulsiva, y otro de la histeria. En cuanto a la neurosis obsesiva, me refiero a la necesidad... ...que una persona que tenga una auténtica neurosis obsesivo-compulsiva... ...tiene de tener en su vida un orden, un control, una repetición diaria, constante... De, ...como una especie de índice de aquello que tiene que hacer cada día... ...y en cada hora y en cada momento. El neurótico obsesivo tiene una grandísima dificultad para salirse de eso. Y no crean usted, ustedes que salirse de eso es algo fácil, no. Es algo que muchas veces es imposible. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué una persona ha llegado a interiorizar, a crearse dentro de una estructura psicológica de manera que tenga que vivir de esa manera porque esto se puede convertir en una forma de vivir no en que lo hace un día y tres no no es que eso tiene que ser así todos los días porque si no esa persona entra en una especie de, de locura en una especie de angustia que no puede vivir y enseguida tiene que volver a ese orden, a esa repetición y a ese esquema, porque si no, está interiormente deshecho. Quiero que entiendan ustedes por qué se produce esto. ¿Por qué una persona llega a esto? Mire, una persona llega a esto porque, ¿qué es lo contrario a ese orden? ¿Qué es lo contrario a esa especie de repetición constante de, de un esquema? Piensen ustedes, por ejemplo, en una persona que se levanta y tiene que hacer las cosas en ese orden, porque si varía ese orden, entra en una especie de desquiciamiento interior y de angustia y de ansiedad. Y por tanto, debido a esa angustia, y necesidades y todo eso, enseguida dice, no, así no puedo vivir, tiene, tiene que volver a ese orden, a esa especie de compulsión de repetirse en pronio. Este tipo de personas, cuando se salen de ese orden, ¿qué ocurre? Que se sienten como perdidos. La palabra perdido el empleo porque, a ver, en, en el terreno psicológico hay también, como si dijéramos, hay lo que se llama el espacio y el tiempo psíquico. No el espacio material y el tiempo material, sino el espacio, el espacio psíquico. Y entonces, cuando el neurótico obsesivo se sale de ese orden, entra en un espacio psíquico enorme que para él es como un lugar donde puede uno perderse y de hecho se pierde. Es como el que fuera por la montaña y de pronto dijera, ¿dónde estoy? No sé dónde estoy, estoy perdido, no sé dónde seguir, no sé qué hacer, ya no sé ni dónde estoy. Y eso crea una gran angustia. Esto le pasa al neurótico obsesivo compulsivo, que se siente perdido. ¿Y qué quiere decir ese sentirse perdido? Que se siente como eso, que no tiene punto de referencia, que no sabe qué hacer, que no sabe dónde acudir y que ya está a expensas de su angustia. Entonces, y además hay otras cosas, el neurótico obsesivo, cuando le ocurre eso, se siente muy solo, muy solo, con una soledad inmensa y con una tristeza inmensa y con una impotencia inmensa. El orden lo que le ofrece y le da es poder, es fuerza. Es como decir, ahora yo tengo el poder de mi vida, ahora yo puedo dominar esto, ahora yo puedo hacer esto, aunque sea de una forma muy, muy rígida. Por esto, muchas veces la gente no entiende a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque dicen, este siempre tiene que ir a piñón fijo. ¿Sí? Y es verdad, es verdad que hay mucha gente que tiene que ir a piñón fijo, porque como la saquete del piñón fijo, le estás quitando la seguridad y el poder y la imagen que tiene que tener de sí mismo con ese poder, una imagen... todos tenemos que tener un cierto poder. Lo que pasa es que ese poder se puede conseguir de una forma, digamos, sana o de una forma enfermiza. Y en este caso se ha conseguido una forma enfermiza porque hay otro aspecto de esto. El neurótico obsesivo se ha identificado con figuras, con figuras muy neurótico-obsesivas, puede ser su padre. Y ha puesto dentro de él ese modelo y se ha, ese modelo ha cuajado, por así decirlo, dentro. Cuando digo el modelo interior, quiere decir el modelo interior tiene que ver con los deseos, con los afectos, ...con los sentimientos... ...con todo eso, todo eso también adquiere... ...todo ese conglomerado de elementos puede... ...estructurarse y organizarse de una forma a de otra... ...y puede organizarse de una forma sana... ...o de una forma muy patológica... ...y entonces el neurótico se ve esclavizado a eso. Esto, mire, para que ustedes lo, lo sepan... ...esto no tiene una solución fácil, ni siquiera... ...haciendo una terapia, y es bueno que yo se lo diga, es bueno que le diga que hay patologías que tienen una solución buena... ...y otras que no tienen una solución tan buena, es lo mismo que en el aspecto físico, un cirujano, un cirujano, pues, pues me imagino que los cirujanos... ...cuando tienen allí al paciente delante y saben lo que tiene y entiende, el cirujano entiende de patologías físicas... Me imagino que el cirujano dirá, pues esto, no sé yo si lo podremos sacar adelante. De hecho, muchas veces dicen a los familiares, mire, esto es un problema muy grave, vamos a hacer lo que podamos, pero nunca, no le dicen a los familiares, esto lo vamos a solucionar, ¿no? porque ellos ya saben de antemano que esa patología o ese problema, que ese paciente es un problema muy grave, de difícil solución, incluso en las manos de un buen, de un buen cirujano. Pues esto también pasa en la psicología. En la psicología hay pacientes que tienen una buena solución, un buen pronóstico, y otros que no lo tienen tanto. ¿Eh? Y por tanto, el neurótico obsesivo no tiene un pronóstico fácil. Hay otra cosa en esto que, que se me olvidaba y ahora me acuerdo. Mire, el neurótico obsesivo tiene un gran problema para todo lo que sea la espontaneidad. ...no lo saquen ustedes de su esquema, porque enseguida se ahoga, se ahoga, se ahoga, pero se ahoga de verdad, es que le falta hasta la respiración, porque la ansiedad se le come y la angustia se lo come, entonces, eh, ¿por qué?, porque en, dentro de él hay aspectos que han sido muy reprimidos, muy reprimidos, muy desalojados y metidos en ese lugar que llamamos el inconsciente, porque le tiene mucho miedo, por ejemplo, puede ser la violencia reprimida. El neurótico obsesivo sufre de una violencia reprimida enorme. Y por eso la tiene que tener a raya. Porque cuando explota, se vuelve loco con esa violencia. Es capaz de... de, de, de, de la, la paga con lo que haya alrededor. suyo. Pueden ser los hijos, la mujer, los vecinos, los compañeros de trabajo, quien sea. ¿eh? Y por eso tiene que tener ese control que es el que le da una cierta normalidad y un cierto control y poder con el que puede vivir. De lo contrario, está asediado por una violencia que se impone sobre él y que les tiene desarmado, ansioso, angustiado y pensando que puede hacer una barbaridad. Bueno, esto ya digo que las personas que sientan esto así deben buscar ayuda y una buena ayuda ahora me voy a referir a un aspecto concreto de la estructura histérica. Mire, la estructura histérica tiene una gran dificultad para amar, para amar y ser amada. ¿Por qué? Porque para amar y, para amar y ser amado, sea uno hombre o mujer, tiene que no ser, no tener una estructura autosuficiente y omnipotente, porque si tú tienes una estructura autosuficiente, sientes que no necesitas nada, ni recibir nada, ni dar nada. Tú lo tienes todo. Y la persona neurótica, obsesiva, no tiene capacidad para recibir el amor del otro. Te separa, te rechaza, es una persona gélida, es una persona que no se, que no corresponde a aquello a lo que, que tú tienes con ella... Si le das un abrazo, no sabe abrazar. Si le, si le quieres acariciar, no quiere que lo acaricie. Si, quiere, si tú quieres tener una conversación a fondo con esa persona, no puede hacer eso. Entonces, se separa, se aleja de ese modelo en el que uno tiene que entrar para poder querer y dejarse querer. Y dejarse querer. Y esto... Es así no solamente en el cariño, en la ternura, es así también en la sexualidad. Muchas veces la persona neurótica, obsesiva, no sabe corresponder al deseo del otro, y me refiero a un deseo sano y bien expresado, no, sino que te da la espalda, te da la patada, te dice que no, y, y lo que tú puedes expresarle con entusiasmo y con un deseo, y con un buen entusiasmo y deseo, ella lo rechaza lo rechaza. Y es un problema. Muchas parejas fracasan porque uno de los dos tiene una estructura de este tipo, histérica, que le es imposible querer. Esto, <coughs> mire, un aspecto de casi todas las pacientes histéricas es el siguiente, en la clínica. Son pacientes que quieren hacer lo que les dé la gana. No quieren someterse a ninguna regla. La regla es llegar a una hora, empezar la sesión a una hora. La regla es vernos tal día de la semana y tal hora. Todo esto lo quieren boicotear. Y, ¡ay, es que no puedo ir a la sesión porque no sé qué! Oiga, eh, eh, pues que empezamos la sesión a las 7. No, no, pues te llega a las 7 y 20. Y quieren, quieren para imponer su regla y para poner lo que ellos desean, que la sesión. Si empieza a las 7 y 20, acaba a las 8 y 20, por ejemplo. Pero no, no aceptan que la sesión empiece a las 7 y acaba a las 8 menos cuarto, a las 8 menos diez, y haya llegado usted, a la hora que ha llegado, la sesión acaba a esa hora. No, pues no aceptan eso. No aceptan eso. Y así, boicotean la terapia con un montón de cosas de este tipo. De este tipo. ¿eh? Que muchas veces hace muy difícil hacer una verdadera terapia con este tipo de personas. ¿Eh? Entonces, esto ¿por qué se lo digo? Se lo digo porque si ustedes son o conocen a alguna persona así, sepan como les he dicho de la neurosis obsesiva que esto no es una tontería, que es que esas personas han interiorizado esta organización y luego se ven, in, se ven, eh, digamos, forzadas a ejecutar ese tipo de relación en el cual no pueden querer ni dejarse querer. Esto tiene que ver con problemas que han sucedido en la infancia de estas personas, por ejemplo. Por ejemplo, un mal modelo de madre, me estoy refiriendo a las mujeres. Un mal modelo de madre con el que no han podido, que no han podido valorar, que no han podido entusiasmarse con él, que no han podido ...interiorizarlo y ponerlo dentro de un buen modelo... ...pues una madre eficaz... ...una madre que sabe estar ahí... ...una madre que sabe relacionarse... ...una madre que tiene una sana alegría de vivir... ...y que sabe hacer frente a la vida adecuadamente... ...sino que han sido madres muchas veces enfermizas... Eh, ...muchas veces eh, faltas de valoración... Eh, que, no han sabido, ...que no han sabido estar en la vida... ...ni tampoco con sus hijos... ...y entonces esa niña no puede identificarse con esta madre. no, Entonces, se aleja de ella, va hacia el padre, porque el padre a lo mejor, imagínense que es una figura más brillante, más brillante, más firme, más clara, más brillante, más segura, etcétera, Y entonces se identifica con el padre. Pero claro, al identificarse con el padre, no se identifica con la figura de su mismo sexo, una mujer, se identifica con el hombre. Y eso luego tiene sus consecuencias en la en la infancia, en la infancia, una vez se ha, se ha interiorizado una determinada organización, en la infancia, en la pubertad, en la adolescencia y en la vida. ¿eh? ¿Por qué? Porque para una mujer, para poder construir su feminidad y su estructura femenina, debe identificarse con la madre, que es la figura femenina. Pero si. ...si no sabe renunciar a esa identificación con la madre... ...para identificar, pa, con el padre, para volver para identificarse con la madre... ...luego eso va a producir muchos tipos de, eh, de relación... Muchos, ...muchas formas de estar en la vida, en la relación con la madre... ...que no van a cuadrar, que van a, mm, a crear relaciones... Eh, ...digamos, eh, que tienen dificultades, que van a tener dificultades... Me estoy acordando ahora de una mujer que siempre me decía que, eh, que ella eh, no podía eh, corresponder a, a aquello que el marido quería de ella. ¿Pero qué era lo que el marido quería de ella? Lo que el marido quería de ella eran cosas muy normales. Era poder abrazarla y sentirse abrazado, poder eh, eh, hablar, con ello, hablar con ella de un tema íntimo... En tema íntimo no quiere decir sexual, puede ser de afecto, de co cosas que le ocurren a uno en el trabajo, de cosas que uno está viviendo y poder sentir que la otra persona puede entender eso, puede comprenderle, puede hacerse cargo y puede ofrecerle algo en relación a eso. Pero este tipo de, de, de mujeres no pueden hacer eso. Estoy hablando de mujeres... Porque la histeria es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y en los hombres es más frecuente la neurosis obsesiva que la histeria. No digo que no hayan hombres histéricos, claro que los hay. Y mujeres obsesivas también las hay. Digo que prevalece. Que prevalece. Porque es más frecuente para el modelo femenino crear una patología histérica y para el masculino crear una patología obsesiva. Bueno, pues esto es lo que quiero decirle, que estamos ante dos rasgos muy poderosos de la neurosis obsesiva y de la histeria. Y las personas que se encuentren con una con una mujer así o con un hombre así, eh, deben saber que si eso está bien instalado dentro, eso no se soluciona. ¿eh? Eso no se soluciona. Si, no se, si es una patología bien instalada y bien interiorizada... Eso no lo vas no lo van a solucionar ustedes, eso ya se lo digo yo. Y en una terapia no es fácil tampoco solucionarlo. Por ejemplo, ahora está, los conductistas dicen, el TOC, hablan del TOC. Saco, sea, y además hablan de esto así de una forma etiquetada, creen que el TOC es eso de... Eh, ...es una cosa concreta... Una, ...una manía de repetir esto... ...de repetir lo otro, no, eso es un síntoma del TOC... ...no es el TOC... ...y entonces, ¿qué hacen? ...que tratan el síntoma... Eh, eh, ...por ejemplo... Eh, ...dicen, usted tiene miedo de entrar a su cocina... ...porque no sé qué... Es, ...entonces, ¿qué terapia hacen? ...la exposición controlada... ...lo que ahora está de moda... ...la exposición controlada... ...a usted le ayuda... ...el terapeuta conductista... ...hace que usted entre en la cocina, primero lo acompaña... ...que usted se, eh, tenga confianza en ese lugar... ...y que poco a poco pueda entrar y que no le dé miedo. Y eso es la exposición controlada. ¿Y eso qué es? ¿Eso es una terapia? No, hombre, no. Eso no es una terapia. Eso será, en todo caso, una actuación psicológica... ...que además no es buena. ¿Por qué no es buena? No es buena porque no ha entendido que es la estructura del TOC, o mejor dicho, más que el TOC, es la neurosis obsesivo compulsiva. Porque decir el TOC es como no saber si es una neurosis, si es un trastorno límite, si no es un trastorno psicótico, no. El TOC es una neurosis, y con eso ya queremos decir un montón de cosas, es una neurosis, y la neurosis tiene una serie de características diferentes a los trastornos límite y a los trastornos psicóticos. Y por tanto, no puede uno tratar un trastorno con una, una especie de trato de un síntoma de ese trastorno. Si uno no entiende la estructura y la organización de esa patología, pues sí, puede, hacer, puede a lo mejor conseguir un cierto bienestar, pero eso no va a llevar a una solución del problema, ni muchísimo menos. Bueno, pues... Como digo, esto se lo estoy diciendo para que ustedes entiendan a las personas o se entiendan y sepan que este tipo de trastornos no son una tontería, es una cosa grave, es una cosa importante que altera toda la vida de una persona y de un ser humano. Pues nada más, muchas gracias.